Hola, bienvenido nuevamente a otro vídeo, eh, soy Fernando Guido y esta vez te traigo unos eh, batidos para aumentar tu masa muscular, bueno, eh, te traigo cuatro, cuatro recetas de batidos, son muy buenos, los puedes tomar una hora antes o después de, de terminar tu entrenamiento con pesas, son muy buenos te vas a sentir mucho mejor y a la vez que te nutres te nutres y tus músculos te lo van a agradecer creciendo y aumentando tu masa muscular eh, tal vez actualmente solamente cuentes o te estés tomando tus, tu proteína de suero de leche o whey protein o lo que sea que estés tomando solamente lo agarras y mezclas con, con, tu, con, tu, con, tu, con tu proteína esto suena, suena como muy aburrido bueno suena no, te aburres fácilmente De al cabo de unas semanas ya ni, ni, ni lo quieres ver bueno, pero muchas personas están recurriendo a diferentes batidos que tienen mejor sabor como mediante la adición de algunas fresas y frutas otros ingredientes en la licuadora eh, puedes convertir tu batido de proteínas en algo delicioso, no tienes por qué esforzarte a beber esos polvos de proteínas aburridos, todo lo que necesitas son simplemente los ingredientes que te voy a decir a continuación, junto con una licuadora, a menos que se te indique lo contrario, pero no, eh, por ley vas a tener que usar la licuadora. Así que si no cuentas con una licuadora, te recomiendo de que vayas a tu tienda más cercana, te compres una y porque la vas a usar definitivamente. No, no, no son muy caras actualmente. Son, Bueno, no sé aquí, aquí en mi país son muy baratas. Ah, no sé en el tuyo. Eh, introduces todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta que esté suave. Y tendrás tu batido en poco tiempo. Estas proteínas de batidos caseros que he recopilado eh, son de otras fuentes, tales como foro en la red y eh, otros de otros colegas culturistas. Para que lo sepas, que yo no estoy inventando todo esto, solo estoy corriendo la voz acerca de los que yo siento que son los más saludables y eficientes. Bien, empecemos con el primer batido. Este es eh, un batido de proteínas conocido como eh, tropical. Para lo que necesitas en este batido son un cuarto de taza de piña triturada, seis fresas, un albaricoque cortado en cubitos, una cucharada de leche esnatada en polvo, una cucharada de polvo de proteína, una y media taza de agua y una cucharadita de aceite de semilla de lino lo que vas a hacer es agarra todos esos ingredientes va lo metes en la licuadora y lo trituras nada más y después me dices cómo te queda o cómo sabe eh, batido número 2 este es un eh, yogur de frutas para lo que necesitas aquí es media taza de jugo de naranja una taza de fresas una taza de yogur de vainilla baja en grasa o o, o una y media taza de leche cremada, dos cucharadas de suero de polvo de leche, de suero de leche, perdón, eh, o lo que estés tomando, eh, y le agregas una cucharada de miel. Esto es para que te sientas con mucha más energía, con mucha más vitalidad, que sientas el power. Bien. Este es, eh, vamos al número 3, este es conocido como Jane Snake. Ok, eh, para lo que necesitas es una taza de leche descremada, o medio plátano, o anano, o banana, o como le digan en tu país, un tercio de taza de arándanos, o duraznos, o cuatro fresas, una cucharadita de germen de trigo o salvado. Esto lo puedes conseguir fácilmente en los supermercados y de una a tres cucharadas de tu proteína o lo que estés tomando y a eso le agregas unos 5 unos o 4 cubitos de hielo todo esto lo metes en la licuadora, lo trituras y después me dices cómo te queda bien, vamos al eh, batido número 4 esto para lo que necesitas es una taza de leche baja en grasa eh, media taza de yogur natural bajo en grasa o light like. un plátano o banana o banano obviamente cortado a ¿eh? dos cucharadas de polvo de proteína seis fresas en rodajas una cucharadita de germen de trigo una, cucharada, una cucharadita de miel o jarabe de arce eh, yo diría que es mejor la cucharada de miel y un cuarto de taza de jugo berry natural y le agregas una pizca de nuez bueno como te decía antes puedes eh, tomarlos una hora antes o eh, después de entrenar con las pesas mi recomendación es mucho mejor tomarlos después del entrenamiento una vez que pruebes estos batidos de proteína nunca más querrás volver a los viejos y aburridos de nuevo si disfrutas de estas recetas y si quieres aprender más Puedes encontrar más recetas, dietas, así como ejercicios para aumentar tu masa muscular rápidamente con una dieta más sana. Solamente echa un vistazo a Maximizador de Músculos, que está debajo de este video. Te voy a dejar el link. Bien, si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te voy a pedir tres cosas. Primero visita cómo subir de masa muscular rápidamente.com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 Eh, se despide tu amigo Fernando Guido y nos vemos en un próximo video.